Birthday boy, birthday boy, pali, pali. Cachi cachi, cachi, cachi, cachi. Chicos, nos acabamos de despertar y justo tocaron el timbre porque la mamá de Hayato le mandó regalo por su cumpleaños. Y está como niño, ¡Wow! chiquito. ¡Wow! ¡Nios! I'm asking you. Come on. Oh, Tanya, honey. Hey, we're thank you. I have to change the bath. I the bath. I have to change the bath. I the I want to see I the bath. I the I That's your present, Hayato. Mm. Chocolate! Oh, Sakura! Sakura! Coffee essence? Oh, I don't chocolate. know. Chocolate, Oh, she got your chocolate. Nochchala. And your favorite nochala tea. <laughs> Sin hecho cae. Gracias. Chicos, y ya hemos salido de la casa y ahorita vamos rumbo a comer brunch en un café que le gusta mucho a Hayato. Después vamos a ir a recoger su pastel porque le mandé a hacer su pastel favorito. Y después vamos a ir a un Machiya, una casa tradicional japonesa y está súper emocionado. y excited. So excited. Miren, este es el café. Parece que no hay lugar. Hemos venido a recoger el pastel. Esta es una pastelería muy famosa aquí en Kyoto. Se llama Second House y vean qué deliciosos son sus pasteles. De hecho, ordenamos este, que es el favorito de Hayato. Ya tenemos el pastel, así que vamos rumbo al Machi, a la casa tradicional japonesa. Como el café estaba cerrado, payatito está buscando otro lugar donde quiere ir a comer. Encontró un café muy bonito. Sí, este café, Vacarly Gallery. Uhhh, interesante. Café es hasta 12 horas. ¿No es así? Sí. Chicos, hemos llegado al Machilla. Tenemos que asegurarnos que sea el correcto. ¿No nos vayamos a meter a un lugar donde no es o a la casa de alguien más? hay 네. Confirmado, si es aquí. Vamos a ver 에, su reacción. no 네. uh -huh. ¡Wow! 아니, Chicos, los machillas son casas japonesas que tienen más de 100 años que se construyeron Y de hecho esta a la que vamos tiene 124 años Y es una de las casas más antiguas en todo Kioto Y después las modernizan y las adaptan para que los turistas vengan O nosotros que vivimos aquí en un día especial como hoy, que es cumpleaños de Hayatito Pues podemos estar aquí Are you ready? Sí yes. Aca, esto y West Ok, o sea, esta es la nuestra West Estamos en West Hayas no me Kai, es tu ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow. Wow, chicos, está preciosa. Vean el cielo. Ah, sí. wow. Hayato, explore everywhere. Sí. This is your house for today. Ah, my house? Yes, it's your house. It's a hotel. Garden toy. Okay. Goku. <tose> <laughs> ¿Eh? <laughs> el baño por acá tenemos el baño <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> <so It's> <laughs> 우리 집이 뭐지? 우리 우리 네? 뭐지? 네. 예. 에이... 와우. 영령 에이... 우리 거기 거기에 있는데 잘돼 거야. <웃음> 와우. 와우. 와우. 와우. 예쁘다. 뭔가 옛날 할아버지 할머니 집 생각나요. 어. 이런 느낌이었어. It's so beautiful. <웃음> 와우. <웃음> 와우. <웃음> 이 también hay segundo piso, chicos. Ooh. Wow! Wow! Beautiful! beautiful. Nice! Wow! Oh, wow. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Wow, it's so big. That tummy is so. Wow. A And here Wow! I want to sleep here. Here? Oh, it's nice. Okay. Kunde the futon. 침대 아니고. 아니, 이런 경우는 해야지 네, 네, 네. Okay. Wow, nice. Wow. Nam, 와우. Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Chaja. Wow. Eh, ¿anéca? Very very big! Oh. <laughs> ya se metió ahí. ¡Yepuda! Ay, wow. Yefuda. Ay Yefuda, Yefuda, tiene vista al jardín. Llega honcha y yo que. Ajá. Puro hago y se te. Anya Ahora hemos venido a buscar el cafecito. Oh, no me yo este es el café, vean qué hermoso, lo malo es que hay mucha gente en todas partes. Lo que pasa es que hoy es día festivo en Japón, entonces muchos lugares no están funcionando y los que están funcionando están llenos de gente y tampoco se puede hacer reservación. Entonces... El café está muy bonito, así que decidimos esperar a que se desocupe un lugar para poder comer, a ver qué hay de comer. Un chichimolizón. No, sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es coche, ¿no? tea juice shake cake sweet y nos ¡Food! Pues ya llegó la comida Hayato pidió un pollito con curry y arroz y yo pedí eh, carne con... Es como un estofado. Viene con papa y arroz. y ¡Itadakimasu! Sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Chicos, ya terminamos de comer en el café. Y ahora vamos a comprar el regalo de Hayatito. Hayatito Molson de queso. Son mol. Sí. <웃음> unos lentes, se va a comprar unos lentes que tiene como un año queriendo comprárselos, se los voy a comprar yo. Y... 내가 사실 이런 비싼 거는 많이 사는 편이 아닌데, <웃음> 근데 나는 한번 좋은 거 사면 계속 쓰는 사람인 것 같아. 네. <웃음> 그거 요즘 알게 됐어. 왜냐면 한국에서 산, 엄청 산 안경 7년 전도 그냥 없잖아. 네 처음에 만났을 때부터 있었어 그치? 그리고 한국에서 산그 브랜드 치각? 아하 국어도 아마 아직도 쓰고 있으니까 아마 7년, 8년 정도가 이제 돼 있고 음. 그래서 뭔가 좋은 거 하나 그냥 사는 게 좋을 거 같아 yes. 그렇지. 예스, yes, I think so too 그렇지? 노 파스파션 노 파스파션 아, 너무 기대돼 오, 더 개이! 예이! Miren, esta es la tienda de lentes, que es de aquí de Kyoto también. Solamente existe esta tienda aquí en Kyoto y es bastante pipiris nice, está cariñosa, entonces pues va a ser su regalo. Anda bien emocionado. Sí, sí. Ya los sí, había venido a ver. Y ya estos son los buenos chicos. <laughs> <laughs> Chicos, ya se nos hizo de noche, tardamos bastantes horas en la tienda de los dentes Hayaturiku, aunque un cagéso, hermana, jolioso. Oh. ¿Sigan? 우리는... No, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Aquí está el pastelito de Hayato. Acaba de suceder un pequeño inconveniente. Se me olvidó traer el encendedor. Sí, no tenemos encendedor, así que tenemos que ir a la tiendita. Está buscando ahorita Hayato un 7-Eleven. Y vamos a aprovechar para comprar botana y mucha comida. Y hacer aquí pachanga. Oh, sí. 7-Eleven, nuestro amigo de confianza. Ya sabemos que aquí encontramos valiente. todo lo que necesitamos. Misión cumplida, chicos. Yo me pedí un pequeño kimbap. Hayato se pidió un yakisoba. Compramos papitas para botanear. Y mi alcohol favorito que ya se los he enseñado en varios videos. Me encanta. También compró Hayato esta botana que le gusta mucho a él. Y lo más importante... El encendedor. Ahora sí podemos cantar las mañanitas. Sí. Tan tan tan tan tan. I cannot see, Chotomate. okay. Okay, you cannot tell, it's okay. Happy birthday, my love. Thank <laughs> you. Your favorite cake? Yes, my favorite food. Uh, fresa tart. Yes, your favorite fresa tart. Mm, it? Happy birthday. Hey. ¡Happy birthday to you! ¡Yay! ¡Happy birthday, Hayatito! ¡Yay, yay, yay! Happy 진짜 생일 메시지 그냥 일본 친구들 일본 사람보다는 그냥 나는 스페인어로 많이 받았다. 와, 귀엽다, 귀엽다. Sim, <웃음> 네, muchas gracias, muchas gracias, 음, muchas gracias por sus Están preguntando, no hemos tomado ni una gota de alcohol. Mm. Estuvimos bailando como por una hora y ya es la hora de la cena. chiviso chivo, morche All el chubasco, hmm? morche el chubasco, Selina, disco, chubasco, el disco de chubasco, de No chivo chivo. Llegó la hora de dormir y hoy vamos a dormir en putones. Estoy muy emocionada. Ayatito los va a preparar porque él es el japonés. Ne <ríe> gara. Están listos nuestros botones. Así que buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. me hizo son? Sí, muy, muy divertido. Qué bueno. Sí, chucho. <risa> sí, is the best. Yay, Charesona. Sí, muchas gracias, Tania. De nada, Hayatito. Hoy ya Buenas son míos.